Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas. Las mentes más brillantes, los que están cambiando el mundo a través de la tecnología, están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres, el de hoy tengo un gran invitado, mi querido Víctor Gómez. Víctor, ¿cómo estás, amigo? Hola, Osvaldo. Eh, estoy muy bien. Lo primero, quiero agradecerte la, la oportunidad de, de estar aquí y, y poder contaros lo que hacemos. Muchas gracias. Eres un conocedor definitivamente de lo que hacen. Tu compañía se llama Trae tu póliza. Fíjate, y déjame hablar un poquito acerca de Trae tu póliza. Es la plataforma que permite aprender sobre seguros de vida, además de elegir y contratar en, los princip en las principales compañías desde cualquier dispositivo móvil al mínimo precio. Trae tu póliza está actualmente participando en un programa de aceleración que ahorita nos vamos a meter para allá. Pero, pero lo dije bien, Víctor, de eso se trata la compañía. Eso es, eso es Osvaldo. Nosotros estamos creando una plataforma en la que se pueda aprender todo lo relacionado con el seguro de vida, es uno de nuestros principales objetivos, crear cultura del seguro de vida, que eh, no, es, no es un producto muy apetecible, pero es, es realmente importante y, y esa es una de, de las cositas que, que nos tenemos en, en mente. Oye, trato de meterme siempre a temas un poco personales cuando voy empezando la conversación. Y me fui a LinkedIn y, y, y empecé a leer lo que la gente ponía de ti. La gente quiere mucho, ¿eh? Por ejemplo, por acá ponen: Entra y tu póliza son expertos en seguro de vida. Me han ahorrado más de 400 mil euros a mí y a mi familia. Muy bueno, mira qué interesante. Por allá otro comentario: Cuando contratas un seguro, pides fiabilidad, confianza, seguridad, tranquilidad, buenos precios. Con Víctor Gómez tienes todo eso. Además de una muy buena asesoría en materia de seguros. Víctor, le sabes mucho a los seguros. Cuéntame un poquito tu historia con los... Antes de la era digital, pero ya tu historia con los seguros. Pues mira, yo, yo te cuento, te cuento, Osvaldo. ¿no? Yo cuando acabé la carrera, que soy licenciado en Economía, pues me fui a vivir una experiencia en Escocia, en Edimburgo, y un, unos mesecitos para perfeccionar el inglés. Y cuando yo volví para España, pues el... El, estaba España en 2009, la crisis financiera, el panorama estaba realmente complicado y, y el primer trabajo que yo encontré fue en línea directa aseguradora, que es una compañía de, de seguros de auto por teléfono. Y yo sí. empecé ahí negociando, negociando pólizas y ahí, ahí me introduje en el, en el mundo del seguro. Ahí, ahí yo me di cuenta que ahí había, había potencial, pero, pero yo no estaba a gusto. Yo... Yo siempre he tenido el, el gen emprendedor y, y me metí... Lo que vi es que el, el, el futuro era crear una correduría, un broker de seguros. Entonces, como no tenía ni idea, pues me saqué el curso y me metí a, a trabajar en una, en una correduría de, de seguros. Y ahí, pues, cuando ya llevaba dos años, cogí un poquito de experiencia y se alinearon varias varios circunstancias que la vida a veces te va poniendo en, en tu camino. Pues, pues nos, nos, nos tiramos a, a la piscina y junto con mi socio Daniel Jiménez, que es el, el cofundador y el otro actor protagonista de Trae tu póliza, eh, pues nos empezamos en 2014, pero empezamos con, con la idea de montar un negocio que nos permitiera vivir de él y, y mejorar nuestras condiciones laborales. Básicamente, pues los tiempos eran difíciles y, y, y creíamos que era... Una oportunidad de, de montar algo nuestro y que, y que nos llenara mucho más de lo, de lo que había en el, en el panorama. ¡Qué maravilla! Fíjate que, que digo, voy entendiéndolo poco a poco. Ahorita quiero saber en qué momento viene este elemento de tecnología, ¿no? Porque ya, ya, ya vienes conociendo el tema de los seguros. Seguramente ya te iba bien, ya seas dinero, ya podías ahí mantener un estilo de vida, pero ¿en qué punto lo cruzas con la tecnología? Dices, todo... El, el futuro es digital, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que viene de aquí adelante. ¿Es a través de devices? ¿Es a través de...? Cuéntame, ¿en, ¿en qué momento te das cuenta que hay una oportunidad ahí con lo digital? Pues eh, nosotros, Osvaldo, pues eh, montamos el negocio de cero poquito a poco y bueno, al final, pues siendo dos personas, lo hemos llegado a sacar adelante, pero la, las cosas tienen un límite, el día tiene 24 horas y no se puede, no se puede hacer más. Cuando hicimos las primeras mil pólizas entre mi socio y yo, habíamos llegado a, al tope y sabíamos que creábamos equipo o, o de ahí ya no, no podíamos parar, pasar y bueno justo en 2019 metimos el primer empleado y, y en 2020 vino el covid vino el covid y, y lo cambió todo cambió todo aparte de, nosotros estábamos metiéndonos ya en formaciones eh, que, que, que estaba claro que la tecnología es, es lo que lo que va el motor del cambio y que había que apostar por, por ahí. Entonces, eh, nos metimos muy de lleno, aplicamos además a, a una aceleradora de empresas, la lanzadera, que es la más importante que hay en España, y, y nos eligieron. Nos eligieron y, y desde enero de 2021 es, estamos ahí. Víctor, pero este, estás en una de las industrias más efervescentes, o sea, esto del InsurTech, del fintech, de todo lo que está sucediendo ahí particular. Y, y te lo voy a poner así, tú lo sabes también, porque tienes muchos años en eso. Tenemos años queriendo que esas cosas cambien, porque no estamos cómodos, porque no es rápido, porque es burocrático y porque te aseguro que lo que viven en Europa lo, lo vivimos en Latinoamérica y lo vivieron en Estados Unidos hace algunos años que de pronto llevan ahí algunas brechas por, por la misma acelera y la innovación. Vámonos a lo siguiente, querido Víctor. Para que estas cosas funcionen, las startups, la tuya, la mía, tiene que haber más o menos eh, eh, como, como tres elementos. Te los voy a plantear así. Inversión, tiene que haber capital, tiene que haber tecnología y tiene que haber equipo. Inversión, tecnología y equipo. Es un poco lo que tiene que suceder. Vamos, platicar, va, vamos a platicar primero de inversión? ¿Cómo han soportado el gasto de la operación? ¿Ya tienes inversionistas? ¿Cómo ha sido esto? Nosotros eh, hasta la fecha, Osvaldo, hemos crecido con nuestros pequeños y humildes ahorros desde que lo montamos y según hemos ido creciendo, pues la, la, la poca disponibilidad de deuda bancaria que, que hemos podido ir accediendo. Y, y ahora, ahora que vamos a hacer la apuesta por la tecnología y por, y por crear un equipo, estamos, acabamos de abrir nuestra primera ronda de inversión y estamos ahí, estamos avanzando muy, muy bien y tiene muy buena pinta y, y vamos a, a compartir nuestra empresa con, con inversores, algo de lo que desde un principio pues no, no, no lo teníamos muy claro, pero la oportunidad que hay ahora mismo en, en la digitalización del seguro de vida es, es enorme. Y si queremos ser una insurtech escalable e internacionalizable, eh, tenemos que tomar ese, ese camino porque es el, el único que hay. Qué maravilla. Oye, a ver, entonces, eh, ¿qué, ¿qué ticket buscas? Eh? ¿Cuánto estás buscando ahora mismo? Nosotros ahora mismo estamos buscando 300.000 euros. 300.000 euros que irán directamente a conformar entre equipo y tecnología, dices, o, o con qué los vas a, a, a emplear. Entre ma marketing, el sector seguros lleva un componente de gastos en marketing que es muy, muy notable, ¿vale? con lo cual la apuesta en marketing es, es en notoria. Lo, nuestro objetivo es crear una máquina de marketing y de ventas eh, que sea perfectamente escalable, meter Ajá. la tecnología en todas las fases del proceso, porque hoy en día la, las posibilidades que, que, que esto brinda son, son enormes y crear equipo, crear equipo. Al final, con esto, estas tres patas, eh, nuestro proyecto, lo que queremos es demostrar que esto es escalable y que podemos replicar nuestro modelo de negocio en, en otras partes del mundo. Oye, Víctor, ayúdame a entender un poquito cómo son los inversionistas europeos, pero no te voy a contar. Yo ya estoy conociendo mucho inversionista latino Chile, Colombia, México, muchos, muchos, muchos, y, y, y son súper agradables, la verdad. Pero de pronto cuando me topo con la otra cara, que son los founders, que son los que van a pichar su compañía y todo esto, me dicen, ¿sabes qué? Me está costando mucho trabajo que el, el bici latino me, me, me voltea a ver porque no traigo los, los KPIs que quieren, no traigo la tracción, no traigo. Entonces, a veces buscan lana o dinero pues en Estados Unidos, donde la cosa es distinta. El bici eh, tiene mayor, eh, entonces, a, a, adquiere el riesgo distinto y aunque no traiga super números al bici americano, ándele, ahí le va su dinero. Cuéntame. En Europa, ¿cómo es? ¿Es un poco parecido a los latinos que, híjole, quieren ver hasta las perlas de la Virgen, decimos aquí, o es un poco más el tema del riesgo, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? Eh, a ver, aquí eh, hay, hay diferentes, diferentes niveles. Eh, Estados Unidos está a otro nivel, eh, claro. totalmente eh, con, comparado con, con Europa, ¿vale? Luego están los fondos europeos eh, eh, del Reino Unido, Alemania y Francia, que que si bien eh, están muy lejos de, de los americanos, eh, ta, a nosotros en, en España nos sacan todavía cierta ventaja y luego eh, eh, en España es verdad que estamos avanzando, eh, vamos en, en, un, en un periodo interesante y que se están haciendo cositas muy interesantes, nos queda mucho por aprender, pero, pero yo creo que es una industria que, que tiene un porvenir ahora mismo, sobre todo en nuestro sector, en, en el InsurTech, está en récord a nivel a nivel mundial, eh, y no solo eso, este año ya se ha superado todo lo del año 2020 y, y el año 2020 ya fue un año de récord, o sea, esto es, esto es imparable, esto ahora mismo está está candente, es un sector hot y, y hay que aprovecharlo y, y tienen que haber iniciativas y, y aprovecharlas. Al final eso se trata de encontrar un match, eh, inversor, producto y timing, que también es muy importante, y, claro. y eso es ahora mismo una oportunidad, pero vamos avanzando en, en buena línea, yo creo. ¡Qué maravilla! Oye, vayamos a la parte de la tecnología. Tienes toda la razón. Si esto va a crecer de manera exponencial y el día de mañana trae tu póliza, no solo va a estar en Madrid, en Barcelona, sino toda Europa, entrando a América Latina y luego con los americanos y todo el plan que deben de, ya de tener, por lo menos en la cabeza, ¿no, Víctor? Ya lo deben de tener. Eh, cuéntame, ¿en qué está soportada tu tecnología? Cuando hablo de tecnología, háblame un poquito de lo que hace tu equipo con, con, este, con esto que es tan importante para un startup. A ver, nosotros eh, a nivel tecnología, lo que queremos implementar son, son en, en etapas di, diferentes, ¿vale? A nivel marketing, eh, lo que vamos a meter es un tema de, de data. Data, el, los datos son el futuro también y, y hay, que, hay que aprovecharlo. Nosotros tenemos una cantidad ingente de datos que son perfectamente aprovechables y que, y que estamos deseando de, de tener la oportunidad de, de poder empezar a, a hacerlo. A nivel proceso de ventas a nivel proceso de venta, la tecnología con las automatizaciones, con el conocimiento del cliente, tenemos las posibilidades que se nos brindan ahí son, son enormes. Luego nosotros, eh, en nuestro modelo que tenemos ahora de broker digital, tenemos una dependencia exagerada de los procesos de las compañías y ahí, ahí nosotros cojeamos un poquito y una de, la, una de las cosas que nos gustaría hacer en el futuro es, es negociar un producto nuestro que sea completamente digital. De tal modo que si nosotros conseguimos un proceso de marketing eh, excepcional con datos y e inteligencia artificial, una máquina de ventas y un producto propio, pues replicar nuestro modelo de negocio eh, va, va a ser relativamente fácil, porque no, que no, que no hay nada fácil. <risa> este es increíble, querer ir a conectarte con otra compañía y luego cuando son tan grandes y, y todo, tienes toda la razón, es un reto Enorme y es un reto que lo va a tener que solucionar, pues esa parte de tecnología de tu equipo. Ahorita vamos a hablar de equipo, pero antes de eso, Víctor, me, me, me hiciste prender un acá, un foquito, ¿sabes? En relación a la data. ¿Qué haces con la data? ¿Cómo la guardas? ¿Cómo la. Debe de ser algo, porque es muy sensible, ¿estás de acuerdo? O sea, y para que la gente confíe en ti y en tu solución en el futuro. Ellos tienen que saber que sus datos están muy bien guardados porque son muy... Entonces, háblame un poquito de cómo le das este tratamiento a los datos. Sí, aquí, tanto en España como en Europa, el tema de los datos es una materia muy sensible, está hiper mega regulado, lo cual, pues okay. por un lado tiene su aspecto positivo, por supuesto, porque la, la privacidad es muy importante, pero a nivel empresarial, pues, pues tiene una serie de costes añadidos, una serie de cumplimientos que a veces lo que hacen es, es dificultar nuestro, nuestros modelos de negocio. Pero en el, en el tema de los datos eh, hay, hay oro, hay oro. Todo el mundo lo sabe que el que sepa manejar sus propios datos eh, tiene una ventaja y ya es que ya no es una opción. O sea, ahora mismo o, o estás dentro o estás fuera y, y nosotros es justo lo que, lo que queremos, estar dentro y en la medida de lo posible Punteros. Totalmente. Bueno, vámonos ahora sí al equipo. Platícame un poquito de, de cómo está conformado, cuántos son, en dónde están y, y, y despuésito vámonos a la relación con tu co-founder. ¿Cómo te llevas con él? Eh? ¿Cada cuánto hablas? ¿De qué hablan? Vamos un poquito a este tema del equipo. Pues mira, eh, trae tu póliza ahora mismo eh, está conformada por 9-10 por eh, personas, ¿vale? Te, te digo 9-10 porque... Eh, la persona que va a tomar los mandos de, de la tecnología eh, ya nos está echando una mano desde inicio de año, pero se va a incorporar en plantilla como, como nuestro CTO, que es una de nuestras, nuestras ambiciones y que ya lo tenemos negociado y solo falta pues que llegue el día para, para pegar el acelerón tecnológico. Eh, luego tenemos en, en marketing, tenemos tres personas, en ventas tenemos otras tres personas y en administrativo y financiero tenemos, tenemos una persona. ¿vale? Eh, ahora mismo el equipo está muy compensado. Tenemos gente y un ambiente excepcional que nos permite remar a todos en la, en la misma dirección. Y bueno, la, la relación con mi, es que no es mi socio, es que es mi mejor amigo. Eh, desde, nos, nos conocemos desde, desde el instituto. Y hemos vivido muchas aventuras tanto en el mundo de los negocios como, como fuera de él y, y si bien es cierto que, que la relación pues tantas horas y a veces es aspectos que son más complicados, tener, el, el tener una confianza con él y una relación como la que tenemos pues nos ayuda porque esto es mucho de un día estás arriba tú y el otro está abajo y otro día es al revés, entonces sí. nos, nos ayudamos mucho a a superar esos momentos de, de dificultad. Pero el pues equipo claro. ahora mismo está en, en, un, en una fase muy, muy bonita. Tenemos muy, muy buen equipo, muy buenas actitudes y capacidades y, y buena energía, que, que eso se nota, eso se nota mucho. Oye, Víctor, ahorita que tienes estas nueve diez personas que están en este crecimiento, con esta aceleración, o sea, todo pinta bien, eh, Parece que me estás contando un cuento de esos de los cuentos bonitos y te felicito y lo felicito. Pero dime una cosa, ¿cómo construyes cultura al interior de tu compañía? O sea, ¿cómo, ¿cómo es hacer cultura? Porque te voy a poner un ejemplo. Yo estuve en una compañía en México de 100,000 empleados y llegué cuando la compañía tenía más de 70 años. Entonces, en esa compañía ya había cultura, ¿eh? Yo nomás llegué a mamar la cultura, como lo decimos. Pero cuando tú construyes de cero, es, es un súper reto, pues, porque la cultura incluso es la que te hace que esos primeros 9 o 20 empleados, se pongan la camiseta y digan, yo me voy con este tipo, con estos dos tipos que están locos y que tienen poco budget y todo y, y no me voy a una transnacional o no me voy por mi cuenta. Entonces, esa es la cultura, la que hace que los que se sientan parte. Cuéntame, ¿cómo haces cultura en tu compañía? nosotros Para nosotros el tema de, de la cultura empresarial, Osvaldo, es es, base, es la clave. O sea, es, es un factor que es fundamental, lo hemos, lo teníamos bastante intuido pero ahora lo estamos lo estamos implementando de verdad y, y, y hay, hay la misión, que bueno, al final es, es lo que hacemos, ¿vale? Nosotros, nuestra misión es ayudamos a padres y madres a proteger a sus familias en las mejores condiciones de precio y servicio. Eso lo tenemos claro y lo sabe desde el primero hasta el último persona que, que está con nosotros, ¿vale? Y luego, tanto la visión como los valores son cuestiones que las estamos creando entre todos. Eh, estamos teniendo reuniones para construir la cultura de tal modo que cada persona se sienta partícipe totalmente de lo que estamos creando y, sobre, y lo más importante, de a dónde queremos ir. Y, y eso creo que, que nos está ayudando a, a hacer piña, a hacer equipo y sobre todo que todos tengamos claro qué hacemos ¿Cómo lo hacemos y a dónde queremos? Y... Fíjate, te voy a dar un poquito cómo hemos avanzado con las preguntas. Nos quedan había algunas cuantas. Primero empezamos hablando de ti, después hablamos de, de los tres pilares de las compañías en crecimiento, como las nuestras, que es la inversión, la tecnología, el equipo. Eh, ahora mismo estamos hablando de, de la cultura. Pero bueno, lo que sigue ahora, Víctor, son los clientes. Porque tú puedes tener equipo, tú puedes tener tecnología, tú, pero si no tienes clientes, Adiós, amigo, adiós. Entonces, háblame un poquito. ¿Cómo es tu adquisición? ¿Dónde los buscas? ¿Dónde los encuentras? ¿Qué les dices? ¿Haces mucho contenido? Entiendo que por el mar estás creando mucho contenido. ¿Cuánto inviertes, por ejemplo? En cuanto... O sea, háblame un poquito de esta adquisición de clientes. A ver, nosotros ahora mismo eh, captamos clientes por SEO, por SEM y por redes sociales. Son los tres canales principales. Si bien ya, ya. siempre estamos abiertos a buscar pruebas y, y, y hacer cositas que, que a todos los startupers nos encantan, eh, ahora mismo la, la verdad es que, que nosotros vivimos de, de esto. ¿vale? Es un mercado que es muy competido, la gastación tiene un coste realmente competitivo y lo que tienes que conseguir es que, que hacer las cosas bien y que los que hagas con todo lo que te cuestan, que se queden durante, durante mucho tiempo. Y ahí nosotros nosotros tenemos ahora mismo una tasa de abandono de, de un y medio Está, pues comparado con el sector, está bastante, bastante bien, ¿vale? Y sí. eso es uno de, de nuestros motores de crecimiento, conseguir que, que las personas estén a gusto con nosotros y que, y que continúen. Totalmente. Ahora, en esto que tú haces... Y pues como hemos dicho, es la gran oportunidad de la InsurTech, de la Fintech, ya, ya, ya lo sabemos. Desde el año pasado y este año que viene todavía va a ser un boom y hasta otros 3, 4 para adelante. Pero eso hace que la competencia sea más dura. Hay muchos competidores. Dime, ¿cuál es tu ventaja injusta que le llaman? Este activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace diferente. ¿Por qué? Fíjate. ¿Por qué los clientes van a elegir ese arbolito con corazones tan bonito que tienes allá a la espalda? Y, y no cualquier otra solución. Platícame un poco de esto. Nosotros, eh, Osvaldo, al final lo que lo que tenemos es el, el haber empezado mi socio y yo desde el principio nos da un conocimiento brutal de, del sector, yeah. de nuestro negocio, pero sobre todo sobre todo del conocimiento de nuestros clientes. Nosotros somos muy clientes céntricos, todas las acciones que hacemos están basadas en aportar valor al cliente en todas las etapas de la cadena de valor y, y eso se transmite. Al final, si tú entras a ver nuestros comentarios, tanto en Ecomi como en Google, pues la valoración media que tenemos es un 4,9 sobre 5 y tenemos más de 300 opiniones ya verificadas. Y es sobre todo, tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. La tecnología es un medio, pero al final se trata de personas. Nosotros tenemos que dar un servicio a nuestros clientes y tenemos que tratarles bien. En todo momento ellos tienen que, que sentir que, que no son un número. Dentro de tu póliza no son un número y que nos preocupamos de su familia. No tanto como ellos, porque eso sería <ríe> exagerar, pero, pero que están en buenas manos. Claro, porque si me imaginas volver a caer a esos tratos indiferentes de las aseguranzas de antes, pues Cuál es el, el, el, el beneficio, la ventaja, el chiste, decimos en México. Qué bueno, Víctor, que lo han hecho bien. Ya, ya voy a la recta final, traigo todavía algunas cositas. Oye, aquí los founders en Latinoamérica me refiero. Aquí no digo como si estuviéramos en el mismo lugar, pero, pero aquí en, en Latinoamérica, cuando van a crecer, eh, se empiezan a enfrentar obstáculos muy distintos por país, aun cuando la región es parecida. Hablamos el mismo idioma, la cultura... Eh, pero la legislación y un montón de cosas terminan por ser distintas. Entonces, platícame el tema de cómo vas, eh, o sea, cómo, cómo le das la vuelta a los obstáculos. Eh, en el tema del crecimiento, ¿cómo le das la vuelta a los obstáculos? ¿Cómo te quitas de encima? Porque debes de tener cientos de obstáculos todos los días. ¿Cuál, cuál es esa como manerita, esa fórmula que has encontrado para hacer a un lado los obstáculos y seguir y seguir? Lo primero es, es, es la actitud. Osvaldo, oh, cuando tú te metes a, a emprender tardas bastante poco en darte cuenta que, que eres un resolucionador de problemas, o sea, al final esto es uno tras otro, tras otro, tras otro, entonces tú tienes que conseguir que, que esos problemas no, no, no te afecten o, o por lo menos te afecten lo mínimo posible. Tú tener tú muy claro cuáles son tus objetivos, lo que quieres conseguir y que si vas a tardar dos, pues intentar que sean dos, si no, pues eran, que sean cuatro, pero que nada que nada te detenga y que, y que tengas la energía, la ilusión y las ganas siempre en, el, en un nivel de, del 8 para arriba, porque si no, si no, no, hay, no hay manera posible. Porque Maravilla. problemas los tenemos de todos los colores. Y, y ya ha ya pegado a esta pregunta, ¿cuáles son los KPIs que siempre te rondan la cabeza, que siempre traes, que no te dejan dormir, Víctor? Nosotros, pues pues uno el, el que hemos hablado, la tasa de abandono, eh, el coste de captación, cuánto le sacamos a cada cliente, eh, al final los ratios de conversión, de, de leads y de, y de ventas, son, son varios los que tenemos que tener siempre en, en mente, pero, pero bueno, al final eso es la, la batalla diaria. Hay que, hay que intentar optimizarlo siempre lo, lo máximo que puedas, pero pero sin volverse loco, hay, hay cosas que, que, que prevalecen sobre eso. Y vámonos a las de futuro, a las preguntas de futuro. Plan de crecimiento, ¿para dónde vas el año que entran? ¿En qué estás pensando? Normalmente, cuando vienen aquí los founders, siempre traen unos objetivos brutales, ¿sabes? O sea, si como me dijiste hace rato, llegamos a mil pólizas y mi socio y yo ya no sabemos qué hacer, pero me imagino que ahora con equipo, con tecnología, pues quieres medio millón de pólizas. No sé, Platícame un poco del plan de crecimiento a futuro, ¿cuáles son esos goles? tan grandes que seguro ya, ya tienen, ¿no? Nuestro, nuestro gol, nuestro objetivo, que era dentro de que la, lo que te he comentado antes, la visión la hemos construido entre todos, había una cosa que no era negociable, que es en 2026 tenemos que tener 100.000 pólizas. Eso es la base. Luego a partir de ahí todos ponemos nuestra espinita de cómo lo vamos a hacer, qué queremos llegar a ser y, y cuál va a ser nuestro camino. Pero ese, ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es en, en el año 2026 tener 100.000 personas que hayan confiado en nosotros y luego eh, a nivel internacionalización en 2022 nos vamos a centrar en demostrar la escalabilidad de nuestro modelo de negocio gracias al capital y la tecnología y, y en 2023 eh, cruzar el charco eh, Nos gustaría, nos encantaría analizar y ver la, la posibilidad de de montar el primer Teletupóliza, en, probablemente en, en América Latina, el, sea el primer, el primer destino. Tenemos que, elegir, tenemos que elegir bien el, el, el sitio porque cada uno tiene sus, sus retos, sus cosas buenas y sus dificultades también. Vente para México, vente para México. <risa> <risa> <risa> digo, Victor, es, no. de la, es de las primeras opciones, desde luego. Víctor, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad, muchas gracias por este rato. Eh, Felicítame a, a tu equipo, felicidades a ti A tu co por lo que están haciendo y, y digo, platiquemos el año que entra ¿Te parece? Ya que pasan unos meses hay que volver a platicar Me parecerá genial Que seguro que hemos avanzado Y vosotros también, mucho Que os deseo a vosotros también todo lo mejor Te, te quiero agradecer de nuevo la, la oportunidad de dejarnos contar Lo que hacemos, Osvaldo Y, y igual, cuando vengas a, a España Aquí tienes lo que necesites Muchísimas gracias, querido Víctor pues ahí está, queridos amigos de Interesante, la conversación con Víctor Gómez de Tres Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.